Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a de qué hora lo escuches. Eh, bienvenido, bienvenida, bienvenide a la clase número 3 de Astrología Fácil. Astrología Fácilmente. Aprende Astrología desde cero. En realidad, eh, esta lista de reproducción que se llama Aprende Astrología Fácilmente eh, es como un complemento de las clases que damos en vivo los martes y los viernes a las eh, los martes y los sábados perdón, a las 19 horas. Todos los martes y los sábados a las 19 horas nos juntamos acá en este canal de YouTube en una clase en vivo donde hacemos prácticas con cartas natales reales de los participantes, de personajes famosos, etcétera, etcétera para ir practicando. Estas clases son para que lo tengan como elemento de consulta por lo tanto yo quiero que sean clases cortas clases de 15 minutos, 20 minutos, 30 como máximo eh, donde ustedes puedan consultar fácilmente si tienen alguna duda. Esta clase, la particularidad que tiene es que todo lo que yo digo, ¿sí? o por lo menos una eh, síntesis de lo que yo digo, se los dejo abajo en la cajita de descripción. Van a la caja de descripción, la abren, en los celulares viene con una flechita la caja de de descripción y ahí todo lo que yo digo lo tienen por escrito entonces hoy vamos a volver a hablar de los signos para cerrar el tema de los signos del zodíaco hoy vamos a hablar de algunas características más entre ellos los elementos y las cualidades eh, A qué le llamamos cualidades, así es cardinal, si es eh, fijo o mutable. Nosotros tenemos los, los 12 signos, están divididos en grupos de cuatro elementos y en grupos de tres cualidades. Entonces tenemos Aries, que es un signo de fuego cardinal. Leo, que es otro signo de fuego, que es fijo. Y Sagitario, que es otro signo de fuego, que es mutable. Por eso, de ahí podemos partir diciendo, los arianos son mucho más impulsivos que los otros dos signos de fuego ¿por qué? porque tienen el impulso de el comienzo también son mucho menos eh, perseverantes que los otros dos signos de fuego ¿por qué? porque es ese fuego explosivo eso que empieza así y se te apaga <ríe> eh, en cambio, por ejemplo Leo es un signo de fuego fijo quiere decir que es la antorcha es eh, está siempre encendida siempre iluminando y Sagitario es mutable o sea está para cambiar viene a un cambio a provocar un cambio Sagitario eh, y entonces es la brasa que ya se está apagando eh, por lo tanto también de los tres signos de fuego sagitario es el eh, el que puede ser el fuego más traicionero porque vos ves la brasa aparece apagada la agarras y, eh, y te quema ¿sí? también de los tres signos de fuego es el más abrasivo pero bueno eso lo vamos a ir viendo. Eh, al signo de Aries eh, lo rige un planeta que se llama Marte. Que ya después, la próxima clase, vamos a ver planetas. Entonces ya les voy a mostrar cómo eh, es la, eh, el símbolo de cada planeta. Y vamos a hablar algunas cositas de los planetas. Y este es el primer signo del zodíaco. Está relacionado, como nosotros hacemos astrología caldea, eh, la astrología que, se, que nace eh, entre los caldeos eh, y que nace del, eh, por lo tanto, nace del Ecuador hacia el norte. Eh, es, está relacionado con el inicio de la primavera. Eh, 21 de marzo en el hemisferio norte entonces está relacionado con el florecimiento con el inicio con el empezar eh, por eso encontramos los impulsos primordiales de la vida en aries eh, con el con el sol en el signo de, de aries eh, o, o quienes nacen con el sol en el signo de Aries, irradian una personalidad eh, muy potente de energía, eh, es como un imán sí y, y continuamente necesitan como la renovación están en búsqueda siempre de nuevos senderos eh, y, y lo que les puede faltar, como les decía antes, es perseverancia. Para el signo de Leo, en cambio, que es fijo, eh, tenemos que Leo es el, el fuego fijo, por lo tanto es el resplandor. Eh, eh, tiene un enorme potencial de energía también. Eh, tiene un espíritu entusiasta, honesto, eh, es radiante, ardiente, expresivo. Eh, porque además el sol es el planeta regente de eh, Leo. Entonces el sol, que es fuego puro, eh, fuego en su máxima expresión, eh, lo que hace es que irradie desde su corazón dignidad eh, Tiene un mundo lleno de orgullo Un mundo interno lleno de orgullo Como factor negativo es que a veces ese eh, orgullo no les permite eh, Dar el brazo a torcer, ¿sí? O sea, ser eh, muy yo, yo, yo, yo, yo eh, y Sagitario como les decía antes que es el fuego mutable eh, tiene también un gran potencial de energía como los tres signos de fuego eh, pero también tiene a diferencia de los otros dos un afán muy grande de acción y renovación son entusiastas son eh, honestos eh, son ardientes, expresivos, ¿sí? eh, y, y siempre están pensando como en lo que viene, qué hacer después. O sea, terminar con esto para empezar una nueva etapa, siempre es el cambio. Eh, es, eh, sienten una inspiración constante. Requieren de mucha libertad, sobre todo en el plano intelectual, y, y no son muy influenciables por condiciones externas. Eh, lo que dice que, <coughs> en la parte negativa, es que pueden ser muy tercos, ¿sí? Eh, bien. Los signos que... Eh, que se llevan bien con los signos de fuego, son los signos de fuego también, ¿Sí? O sea, eh, decimos que un ariano se lleva muy bien con un leonino, con un sagitariano, un sagitariano muy bien con un leonino, con un ariano, ¿Sí? O sea, los, los signos de fuego entre sí se llevan bien, pero además se llevan bien también con los signos de aire, ¿Sí? Eh, que son Géminis, Libra y Acuario. No se llevan tan bien ni con la tierra ni con el agua. Entonces, ahora vamos a ver, ahora que vimos los tres signos de fuego, vamos a ver los tres signos de aire. Entonces, vamos a eh, empezar por Libra, que es el signo de aire cardinal. Es el, eh, el iniciador. ¿sí? Después vamos a ver a Acuario. Que es el, agua, el aire fija. Perdón. Aire. Aire fijo. Y después vamos a ver a Géminis. Que es el aire mutable. Entonces... El signo de Libra está gobernado por el planeta Venus. El mismo planeta que gobierna en Tauro. Pero que acá, por supuesto, al estar en un signo de aire en vez de en un signo de tierra, tiene cualidades especiales. Pero esas ya las vamos a ver cuando veamos los planetas. Eh, los signos de aire todos, los tres... Eh, viven en el mundo abstracto de las ideas, el aire es eso es las ideas es abstracto, se te escapa no lo puedes tocar ¿sí? eh, viene, llega y se va eh, por eso las ideas, los pensamientos son para ellos muy pero muy reales eh, es como si fueran un objeto físico, igual, no hay diferencia para ellos. Y sienten la necesidad de desprenderse de la experiencia directa y contemplar, evaluar, comprender su entorno. ¿sí? Eh, como les decía antes, Libra es un signo de aire cardinal, lo cual facilita que... ...puedan dirigir sus energías hacia nuevos objetivos y situaciones. No obstante, los Librianos y las Librianas... ...prefieren planear sus actividades junto a otros... Eh, ...ya que no les gusta estar solo. Eh, el Libra es el signo de, del derecho... ...de la abogacía, ¿sí? de la balanza, la justicia... Es también la diplomacia, eh, siempre están buscando las formas de decir las cosas, son muy diplomáticos, eh, odian las polarizaciones, que se les vayan los platillos de la balanza de un lado para el otro, y eh, siempre están en busca de la armonía, eh, odian las situaciones conflictivas. Acuario que es el, el aire fijo, eh, Acuario lo rige Urano, pero Urano es el planeta moderno, decimos, el actual regente. Entonces tiene un corregente que era su regente antiguo, hasta antes que se, de, que se descubriera Urano. <coughs> lo regía también Saturno. O sea, lo regía en ese momento Saturno. Entonces ahora tiene un regente que es Urano y un corregente que es Saturno. Eh... Acuario también vive en el mundo igual que Libre, igual que Géminis, en el mundo abstracto de las ideas, de los pensamientos, ¿sí? Eh sienten la, esa necesidad de desprenderse de la experiencia directa y contemplar, o sea, abstraerse y verlo desde afuera. Eh, los acuarianos son muy originales, el que es típicamente acuariano es muy original, eh, se sienten un orgullo especial de ser diferente a los demás, eh, tienen, son usinas generadoras de ideas, tienen miles de ideas para resolver problemas eh, y todas son fuera de lo convencional. Eh, sin embargo deben tener cuidado en no evitar la participación activa y dejar a otros el trabajo para realizar sus propios planes. ¿Sí? Porque suelen delegar en otros. Eh, son muy responsables por Saturno Por su planeta corregente Son personas responsables Y son también muy bondadosas Bien, y Géminis El, el aire mutable Este que está acá, los gemelos Eh... También viven en el mundo abstracto de las ideas y de los pensamientos. Eh, lo que se destaca, de, se destaca Géminis de los otros dos es porque tiene una mente mucho más ágil. Si bien los otros dos también tienen mente, son mente mente, porque eso es el aire, eh, y se destaca también por sus ganas de comunicar, de hablar, de decir las cosas. Eh, el contacto con otras personas es fundamental para los geminianos. Eh, y les encanta que los escuchen y poderse expresar con seguridad sobre lo que dicen y si no, prefieren no hablar. Bueno, ahora bien, vamos a eh, los signos de, de tierra y los signos de agua que serían eh, el otro grupo, o sea el grupo que se lleva bien es fuego con aire, fuego con fuego, aire con aire, aire con fuego y el otro grupo que se lleva bien es tierra con tierra, tierra con agua, agua con agua y agua con tierra. ¿Sí? <coughs> Entonces, eh, el, el signo cardinal de tierra es eh, Capricornio, el iniciador El signo fijo de tierra es eh, Tauro, eh, el, el conservador Y el signo mutable de tierra es Virgo, el que cambia entonces, vamos a empezar por Capricornio. Eh, los Capricornianos, eh, de, los signos de tierra en general, se destacan siempre por la integridad, por la sinceridad, eh, por ser muy pragmáticos, por, por la practicidad, porque son tierras, ¿sí? eh, y siempre van a estar apreciando, esto es para los 13 ¿eh? signos de tierra, eh, siempre van eh, a estar apreciando los resultados concretos, los útiles, lo que le es de utilidad. Eh, A Capricornio, en particular, lo guían la responsabilidad, la sinceridad, la determinación, la ambición y la paciencia. Que son todas <coughs> cualidades que le da su planeta regente, que es Saturno. Eh, y Capricornio son iniciadores. Iniciadores de negocios, son geniales para cuando eh, uno quiere... Eh, iniciar un negocio, eh, consultar con un capricorniano y, eh, porque son prácticos, porque son decididos porque se fijan en el detalle pero siempre eh, tendiendo a, a que eso dé un excelente resultado lo que a lo mejor no son tan buenos después es para mantener el negocio para eso nadie es mejor que un taurino Sí, que es un signo de tierra eh, fijo eh, son personas agradables aunque reservadas eh, poseen un gran sentido de la responsabilidad como todos los signos de tierra no obstante debido a que el planeta Venus rige a Tauro es un desafío para los taurinos no dejarse llevar por las comodidades de la vida eh, como el buen comer, el beber, ¿sí? eh, El instinto de poseer y acumular tampoco es ajeno a los taurinos y taurinas. Eh, por lo tanto, tienen cierta inclinación a una vida sensual y enfocada plenamente en lo material. Eh, lo que conlleva el riesgo de sobreestimar los bienes terrenales y definir la propia persona Principalmente en términos del éxito o de la riqueza material. Eh, sin embargo, hay eh, muchos taurinos que eso lo, eh, lo subliman eh, en el arte, en crear arte, en escribir en pintar, ¿sí? porque también son grandes artistas los taurinos. Eh, los virginianos, ¿sí? el, el último de los signos de tierra, el mutable, ¿sí? Está, eh, se destaca de los otros signos de tierra por la prudencia. Para Virgo es muy importante ser prudente, eh, también todas sus metas están dedicadas a lo práctico eh, y en Virgo es especial el trabajo y el servicio, eh, es como el, lo central en sus vidas. Eh, Virgo representa eh, el, el servicio en el zodíaco, el poder brindar un servicio, el trabajar y, y también representa eh, todo lo que tiene que ver con un sentido crítico. Lo que sí tienen que tener cuidado los virginianos es eh, en que suelen perseguirse mucho con el tema de la salud. Entonces, eh, pueden llegar a ser hipocondríacos. Eh, esa es una parte negativa de los virginianos, que pueden llegar a tenerla o no, pero si la tienen se, eh, realmente es una molestia muy grande para ellos mismos. Bien, y ahora vamos con los signos que se relacionan bien con los signos de tierra, que son los signos de agua. El primero de los signos de agua, cardinal, que tenemos eh, es eh, cáncer, acá tenemos el signo de cáncer, el fijo de agua es escorpio, acá está el símbolo de escorpio, y el mutable es piscis que son los dos pececitos, entonces para el signo de cáncer tenemos que, eh, que como todo signo de agua eh, se comunica principalmente eh, con su entorno a través de los sentimientos eh, el agua representa en general los sentimientos, pero aparte a cáncer lo rige la luna y la luna en astrología representa los sentimientos, el sentir. Entonces, eh, ponen todo, los signos de agua en general ponen todo eh, sobre la mesa, todo lo que sienten, ¿sí? algunos un poco más agresivamente y otros un poco más tranquilos eh, el, dice que el elemento agua representa al mundo las emociones insondables desde pasiones compulsivas y temores irracionales hasta sentimientos de compasión y amor universal eh, lo que se destacan los signos de agua es por su intuición eh, los cancerianos específicamente son sumamente sensibles, cancerianos y cancerianas, ¿sí? Eh, además, eh, cáncer es un signo femenino, y eh, que, que teniendo como regente a la luna eh, representa también el lado femenino de la naturaleza humana, ¿sí? No el lado. Eh, o sea, el lado femenino que tenemos todos, ¿sí? Eh, entonces, es, eh, es muy... Eh, muy sensual Cáncer. Cáncer es eh, un conquistador o conquistadora, ¿sí? Te, te conquista el corazón. Eh, y, y también los cancerianos y las cancerianas suelen ser gente eh, por momentos muy divertidas y por momentos muy depresivas ¿sí? eh, a cáncer lo tenéis que tener en actividad continuamente eh, bien, para escorpio el, el signo fijo de agua, bueno, los escorpianos eh, ...los motivan las emociones, las pasiones más que las emociones... Eh, ...son mucho más pasionales, más venales que los cancerianos... Eh, ...suelen ser bastante imprevisibles... Eh, ...viven con intensidad y tratan de penetrar profundamente en los secretos de la vida... ...les interesan mucho los temas de la muerte, la sexualidad... Todo eso que, que, que quisieron taparlo eh, es lo que ellos quieren destapar. Eh, por eso también a los escorpianos les gusta tanto las ciencias ocultas, la psicología, la psiquiatría. ¿sí? Eh, siempre están en búsqueda de las últimas respuestas primordiales, preguntas acerca de nuestra existencia. Y Pisces, el signo mutable de agua, el tercer signo de agua, eh, como todo signo de agua, por supuesto eh, que es un, eh, un, un signo que se guía por las emociones, pero piscis es un signo muy, muy, muy profundo, muy profundo. Eh, a Pisces lo rige Neptuno y Neptuno es el dios de las profundidades del mar y cuando emerge, emerge con toda la fuerza ¿sí? eh, se lo conoce como el signo del poeta del místico porque Pisces a diferencia de los otros dos signos de agua de cáncer y de escorpio no solo es instintivo sino también es intuitivo o sea, lo dije al revés, no solo es intuitivo, sino que también es instintivo. Eh, y tratan permanentemente con el mundo de la imaginación, del espíritu, con todo lo que está más allá del mundo de lo material. Eh, tienen una inclinación natural a hundirse en sí mismos, eh, hasta descender a lo más profundo del subconsciente, eh, traen lo oculto, lo identifican con algo más allá del mundo cotidiano que vemos y conocemos con nuestros sentidos físicos, son modestos, serviciales y sobre todo muy sensibles y están abiertos a toda clase de impresiones eh, lo cual les puede dificultar el discriminar una cosa de la otra. Eh, no Suelen no, eh, no sentirse cómodos en reuniones muy grandes, eh, siguen el mano a mano con amigos eh, y, y son personas muy especiales sobre todo, muy incomprendidas. Eh, así que bueno, con esto dimos una vueltita más por el Zodíaco en esta clase número 3. Ojalá te, te haya gustado, ojalá te haya interesado. Eh, y ya te digo, para practicar todos estos conceptos, los martes y los sábados a las 19 horas, en este canal de YouTube, eh, nos reunimos. Eh, para hacer las prácticas eh, de esto que es nada más que la teoría recordá que abajo en la cajita de descripción te queda todo lo que dije por escrito y, y además de eso recordá que te podés suscribir al canal si te gusta me ayudas muchísimo suscribiéndote eh, darle like al video me ayudas un montón si le das click a la campanita también me ayudas mucho si me seguís en Facebook y en Instagram también me das una mano super grande y también ahora en el canal tiene un botón que dice unirte que es para unirte a la comunidad del canal eso sí no es gratuito, eso tiene un costo que va desde los 40 pesos de acá de Argentina que son algo así como medio dólar, creo que son <ríe> eh, aproximadamente y, y tenés eh, distintas opciones para, para ser miembro tenés tres opciones de, de miembro del canal eh, y si te unís como miembro del canal, también vas a tener material exclusivo. Igualmente, si no te unís como miembro del canal, siempre vas a tener igualmente lo mejor de mí que doy en cada uno de estos videos. Te agradezco muchísimo por haber participado de esta clase y, y nos volvemos a encontrar en cualquier momento, en todo momento. Chao, gracias.